un llanto inconsolable rompe el silencio de la noche. Es el lamento de la Banshee, un espíritu que ha acompañado a las familias irlandesas durante generaciones. Su grito funesto altera a los animales y alerta a los vecinos. Una vida está próxima a su fin. Aprovechando los últimos momentos, familiares y amigos visitan a aquel a quien le quedan días o minutos de vida. Este espectro solitario ha cumplido esta función durante más de mil años. No condena, tan solo avisa y llora por el difunto. Y hasta la actualidad, sigue siendo parte de la cultura de Irlanda.